Nosotras las isleñas no le tenemos a nada, somos autosuficientes y esto sí que es una manada, si viene un machirulo, pronto lo va a echar, no nos faltan razones en calzoncillos directo al mar, trabajamos a conciencia, tenemos matriarcada. lo tenemos claro que nuestro jardín florece de lujo y no hace falta ningún capullo ahora que estoy perdida en una isla desierta, haciendo lo que quiero sin tener que depilarme ahora que estoy divina así a lo natural sin complejos que me amarguen. tengo ya dos más hay una bufanda 100% pero de náufraga salimos a bucear salimos a bucear entre alma y coral los pulpos me saludan desde la ropa.